Aquí la tenemos, la caja del LG XPUM 360, se trata de un parlante con un acabado bastante particular que tiene muy buen sonido 360 como su nombre lo dice, en todas las direcciones 50 vatios, 25 en cada una y fíjense aquí tiene donde ponerle la agarradera, es muy portátil tiene una batería grande precisamente para llevárselo a todas partes más o menos 20 horas de duración y fíjense tiene una entrada de auxiliar y de corriente usb los acabados de fibra de vidrio de rango medio son supremamente interesantes y tiene algo que se llama un twitter en el domo de seda además tiene certificación ip54 <música> y aquí está la parte de cómo configurarlo es bastante fácil e inclusive tiene una, su propia aplicación esto puede que a no todos les guste y aquí está el contenido de la caja así se ve esta es la textura viene en varios colores algo que nos hizo falta en particular es que además de bluetooth tuviera wifi o airplay pero bueno así son las cosas inclusive aquí se puede escanear el código QR para descargar la aplicación y configurarlo fácilmente. Bueno, ya nos conseguimos un marranito de carga y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Fíjense que el cubierto, la entrada está cubierta y toca ponerla acá. Entonces vamos a seguir las instrucciones. Lo conectamos y efectivamente lo prendemos y vamos al Bluetooth del dispositivo, aquí lo prendimos y vamos a ir al bluetooth del de dispositivo una vez abierta la aplicación de LG XBoom lo que hace es pedirnos que aceptemos las condiciones y restricciones, las notificaciones y efectivamente procedamos a hacer toda la parte de vincular y acá nos dice Cómo prenderlo, se puede desde el app o desde el botón físico que existe en el parlante. Después, vale la pena conectarlo a Bluetooth, precisamente para sacarle todo el jugo sin cables y sin tener que estar frente al parlante, precisamente para que ejecute las acciones. También, una vez se ha oprimido ese botón, se busca el, eh, el dispositivo, la app y efectivamente empieza a ver las opciones de configuración en donde se ve precisamente la opción de bluetooth o auxiliar el tipo de sonido que se puede usar a mí me gustó sound boost y efectivamente aquí podemos ver las opciones de luz ambiente fiesta y demás que pueden mostrar porque ese es uno de los atractivos precisamente del Expo 360, su iluminación. Y ya la vamos a ver en breve. Fíjense, así se ve en vivo la luz roja. Se pueden cambiar, hacer transiciones o inclusive dejar en el modo fiesta, que es el más rumbero de todos. Bueno, miren cómo funciona el tema de la luz. Es bastante psicodélico y obviamente le da su toque al ambiente. Puede que no a todo el mundo le guste y en especial esta que es como el modo fiesta, pero hay que darle crédito a LG por salir de la zona de confort y arriesgarse a hacer algo así. Algo muy interesante es que se puede emparentar más de uno precisamente para armar un rumbón. La interfaz táctil está bastante chévere. Acá yo puedo apagar la luz, prenderla, por ejemplo, dejarla en un modo ambiente. Ir acá cuadrando, hasta pasar al modo fiesta. El botón para subir y bajar el volumen, o bueno, la interfaz táctil. Y para darle play a las canciones, acá me muestra que está tocando vía Bluetooth. La textura es suave y acogedora. Y el tamaño es grande, aunque pesa. Así se vería la fiesta con el Xboom 360 de LG y su luz tipo fiesta, precisamente. Aquí está sonando. Entonces empecemos con lo básico. ¿Cuál es la relación que hay entre EMUI y Harmony? Aquí lo tenemos. Así suena. Y hasta con la luz prendida. Para transportarlo vale la pena ponerle la correita inclu incluida pero tiene su proceso fíjense que toca desatornillar meterlo aquí en esta parte donde está la especie de conector o agarradera con el parlante porque... dado el peso del ex boom 360 vale la pena ponerle la agarradera precisamente para transportarlo y moverlo de un lado a otro es perfecto el XBOOM 360, no, hay opciones de mejora, por ejemplo a nivel de conectividad sería ideal que tuviera AirPlay o conectarse vía Wi-Fi precisamente para cuando a uno lo llaman y la música está saliendo desde el celular, pues que no se corte esta. Por otro lado, y hablando de llamadas, no tiene micrófono, o sea no existe la opción de tomar videollamadas o de hacer llamadas desde el x 360 precisamente para gozar de esta calidad de sonido. Para algunos puede llegar a ser grande, la luz puede que no sea la más indicada para todo el mundo, pero es divertida, es diferente, es chévere y aplaudo a LG por salir de la zona de confort para hacer algo así y lograr esa calidad de sonido tan buena que hasta en lo más alto no se distorsiona entonces para algunos que necesitan opciones básicas para reproducir música y demás puede llegar a ser una a considerar ustedes me dirán si les gusta qué le cambiarían o qué le adicionarían. la ñapa en mi caso yo le pediría a LG que incluyera el marranito de carga en la caja que se vende al público porque puede que no todo el mundo tenga la opción de cambiar de usb a corriente y le tocaría comprar un accesorio extra